Hola, buenas días mis Curly, bienvenidos a Curly Mange, vuestro canal especial para las mujeres afro que se quieren a sí mismas y que se adoran y que son las reinas. Ya sabéis que soy Carmen Mange y soy la fundadora de Curly Mange, ¿de acuerdo? Un canal especialmente para vosotras, eh, para que, para que encontréis las cosas que os van bien y además vais a como dice a cosa hecha, ¿vale? No os gastéis el dinero que, que no queréis gastar, en productos que realmente no os sirven para nada, sino que vais directamente a aquello que os funciona bien, ¿de acuerdo? Este es un canal para las mujeres de 4C, las mujeres afro, para mujeres morenas, y donde hablamos de cabello, belleza, tratamientos y de todo, ¿vale? Hoy, como os prometí en el vídeo pasado, vamos a hablar de, de las mascarillas Kiko. ¿Vale? Es una firma que ya conocéis Porque ya hemos hecho re otros reviews De estos productos Entonces traigo, a ver Yo soy, eh, eh, últimamente me he visto Una adicta a las mascarillas que me encantan Porque son eh, productos que te solventan Absolutamente eh, El tema de belleza en un Peace Plus, ¿vale? Entonces tenemos esta Me compré unas cuantas A ver, ¿dónde está? Eh, bueno, hay otra más por ahí que ya la utilicé, bueno me compré unas cuantas, bueno, tenía también una mascarilla de carbón pero que esa ya la utilicé, vale entonces, eh, me compré la mascarilla de carbón que ahora no la tengo porque me, me, gusta, me gustó muchísimo la mascarilla de carbón lo que hace es que te, te deja la piel súper suave y luminosa o sea yo, yo estaba sorprendida a usted sí, asusté porque te la pones y cuando pasa un rato sale con un montón de espuma, madre mía, digo mía, madre mía, parecía una peluja de Stephen King pero luego cuando me la quité la piel estaba excelentemente o sea, como que te hubiera absorbido todas las toxinas y tenía la piel como la de un bebé ¿vale? esa es una mascarilla de carbón de, de Kiko, pero tengo otras mascarillas que vamos a ir hablando de ellas, ¿de acuerdo? y vamos a de esta por ejemplo, esta es la antifatiga, bueno ya sabes que si quieres conseguir alguna de estas mascarillas como regalo eh, eh, tenéis que ser de las primeras en suscribiros vale me tendréis que ir al blog suscribiros y mandarlos ser la primera a decir pues eh, ser la primera que se suscribe a lo que es al, de, de esta semana o de este mes al blog para que y ponerte la dirección y todo para que yo te pueda enviar una de esas mascarillas de Kiko, vale pero siempre dentro de españa vale fuera no dentro de españa vale entonces tenemos la mascarilla kiko esta, que es la antifatiga que lleva eh, de, de verde vale y eh, vale milano ¿qué se es esta aquí no sé si la puedes ver vale es una mascarilla que lo que haces es, eh, si estás muy cansada te la pones viene es realmente es como si fuera una cara no si la puedes ver como una carita ves creo que la veis ahí como las caritas pues, eh, mira como las caritas vale es como una máscara, como una careta. La abres, la, co, la, la sacas del sobre, la abres y te la pones, ¿vale? Como una careta, como si fuera una de estas películas. Face-off, la de John Travolta y, y, y, y Nicolas Cage, ¿vale? Que te, es una cara. Te pones una careta y esperas el tiempo que suelen ser como unos 20, a ver, 20, 20 a 30 minutos y luego te lo quitas, y además lo que te deja la piel súper bien porque te la deja como relajada y estupenda y maravillosa pues esta es una de las primeras que me compré que está que me, o sea, súper feliz, súper feliz esta es una de las primeras máscaras que me compré de Kiko y la verdad es que encantada, ¿eh? encantada luego esta que es una máscara hidratante que no la he probado todavía ¿vale? esta no la he probado todavía pero sí que he probado una que es parecida que es como extracto de miel que la verdad que esta me la puse porque estaba súper agotada y tenía, era mi último, tenía que ir a trabajar. Y tenía una cara de decir, madre mía, si parece que, que, que, no sé, que no he dormido 100 años. Y me la puse la verdad que súper bien, súper bien. Esta es mascarilla de, con, con estrato de flor, ¿vale? Con flor. Hidrata, ¿de acuerdo? Y también es eh, tiene... también Todas son iguales, todas son como lo que es una careta la puedes ver aquí que te la pones de 20, 20 a 30 minutos y lo que hace es eso pues que te va a hidratar en este caso te hidratará luego tienes la de carbón que es desintoxicante que tengo aquí una parecida pero que es de garnier y que ya hablaremos de esta en otra ocasión vale cuando me la pruebe pero porque todavía no sé muy bien cómo funciona esa pero es, es de carbón que, que es como la que me compré de kiko que ahora me funcionó muy bien eh, de lo que acabo de hablar los productos de la mascarilla de Garnier, hablaremos de la mascarilla y de la esponja conji que me la he vuelto a comprar, ¿vale? Porque hacía mucho que no me la compraba y hablaremos de esos productos también en el próximo vídeo. Pero el momento vamos a centrarnos en las mascarillas de Kiko. Eh, Tienes... Una variedad impresionante de mascarillas de Kiko con un precio muy asequible de van desde los dos euros a los cuatro euros. La verdad que es, está muy bien, o sea, tienes mascarilla, eh, la de carbón, eh, la de antifática, la de interesante, una que tiene cafeína. Tienes una que es una mascarilla solamente por lo que es para la zona de la boca, para los ojos, o sea, tiene una gama bastante... Buena de mascarillas que te ayudan a salir al paso Es decir, para los días que estás súper cansada Agotada, que tienes una cena Un bautizo, comunión O que esos días que dices, madre mía, tengo que ir a mi jefa Y no las, a mi jefe o jefa Y no las soporto, pero es que No quiero tener mala cara Entonces te pones una mascarilla y sales del paso O simplemente porque tienes esa cena con tu chico O no, o te quieres ver guapa Ese día maravilloso Pues te pones una mascarilla que te hace un efecto instantáneo Y que estás bellísima, así que yo te las recomiendo eh, las mascarillas Kiko Que yo creo que son las que yo he encontrado Que son calidad-precio y, y, y que a mí me han funcionado Porque son las que he probado Cuando ya pruebe las demás también os hablaré de las otras Y luego otra, tengo una sorpresa Que voy a hacer en el próximo vídeo eh, Después de hablar de la, las otras mascarillas de, de, la, de, la, de la otra firma Y de la esponja Koji, Que es una mascarilla de cabello Que la descubrí hace poco vale Aún no la he probado pero eh, quiero hablar de ella primero y con el apruebe os cuento el resultado, ¿de acuerdo? Así que de momento os quedáis con esta gama de máscaras de Kiko. ¿Es bueno, Kiko, sí, Kiko, ¿vale? Que la verdad que ya os he dicho que tienen para relajantes, antifatiga, hidratantes, eh, también las tienen eh, para contornos ojos, las tiene también para dar luminosidad a la piel, las tiene antitoxic, anti... anti Signas eh, están súper bien, bien o sea un día que pueda voy a comprarlas porque son muy, están muy bien de precio voy a comprar todas ellas para enseñaroslas para que podáis ver como he dicho ya sabéis que si quieres llevaros a una de estas dos mascarillas tenéis que suscribiros al canal eh, esto es un producto de bienvenida porque estoy en contra de estar aquí vosotras si quieres llevarte a una de estas dos alguna de estas dos tienes que subirte al canal que será más que antifatiga y una mascarilla hidratante vale eh, suscribirte al canal de YouTube, ok? A la, al blog de WordPress.com de Curlimangue, wordpress.com mandarme, hay una zona, una zona de contacto, mandarme lo que es un mensaje. La primera que, que se suscriba al canal de YouTube y que envíe un mensaje lo que es a, a lo que es a la página, al blog este, eh, que hay una zona de contacto, esa persona va a recibir eh, pues una mascarilla de estas, ¿vale? Y ya está. Así para deciros que estoy encantada de que estéis aquí conmigo. Y nada, pues un besito. Nos vemos. En el próximo vídeo hablaremos de qué? Hablaremos de la mascarilla Garnier y de eh, la esponja Koji de Garnier, ¿vale? A ver qué tal, qué, qué tal nos ha ido, ¿vale? Un besito. Nos vamos. Hasta el próximo vídeo Y recordar que sois fantásticas, que sois suficientes y que valéis muchísimo más de lo que vosotras creéis, ¿vale? Así que un besito.